Hola, en este video te vamos a mostrar cómo suscribir a un cliente a una suscripción. Hacemos clic en el botón agregar, seleccionamos la suscripción, buscamos el cliente y seleccionamos el usuario. Hacemos clic en el botón aceptar y con eso ya podemos concluir cómo agregarle una suscripción a un cliente.